Señores, el chico que entrevistó, que entrevistó el amigo de Génesis, Santiago Matías, con el caso de, del maestro Cristian Casablanca, se niega a tener algún romance con Cristian. The Day Hate The Boys, que se llama. El joven conocido en las redes sociales como day Hide the Boy negó haber tenido un romance con el numerólogo Cristian Casablanca e informó que todo lo ha dicho en la entrevista anterior fue parte de un plan para hacer molestar al maestro debido a que este se burló de las mujeres dominicanas llamándolas feas, por lo que quiso darle una lección y hacerle coger la presión. Este a través del de espacio radial a los Fox Radio Show informó haber recibido muchas amenazas de muerte a través de las redes sociales, por lo que decidió decir la verdad y pedir disculpas públicas. Se recuerda que The Hate the Boy se retractó tras afirmar en una entrevista a dicho programa que habría tenido un acercamiento amoroso con Casablanca, pero luego de ver el video tuviera decenas de reacciones por los usuarios de las redes sociales, quienes dieron por válida esta información, Casablanca lo, des lo desmintió. Cristian Casablanca le exigió a través de un video colgado en su Instagram que se retractara de que lo que había dicho. El mismo programa por el que había suministrado la información. Vamos a ver, señores, este video. Este es el segundo video. Este video va para ti, Ronnie. Y en especial va para ti, Santiago. Tú sabes que tú y yo somos amigos. Tú sabes que con las cosas no se juegan. Podemos jugar con chelcha, feo, bonito, gordo, flaco, rico, pobre. No tiene esto, no tiene lo perfecto. Pero tu marketing, Santiago Matías, tu marketing. Conmigo no juegues. Entonces conmigo no juegues, que yo no juego contigo. Tú me llamas para subirte los ratings. Yo he ido mil veces a apoyarte. Pero buscar tres pájaros y ponerlo ahí a una producción preparada con un audio que se escucha primero una mujer que me está hablando y que yo le respondo a la mujer y él lo coge. Oye lo que te le voy a decir. Tú eres mi hermano y te quiero, Santiago. Tú te prestas para eso con la producción tuya porque eso es producción tuya. No es producción de otra gente, es producción tuya, tuya. Entonces lo mismo el pajarito ese que no lo conozco, lo mismo la cojo contigo también. Entonces lo mismo la oye, lo mismo la cojo contigo. ¿Por qué? Porque si tú eres amigo mío y tú estás viendo lo que van a hacer ahí, tú subiré un video por mamagüey <risa> Buscando sonido tuyo conmigo para buscar view. Así no. Que soy feo, que soy rico, que estoy pobre, que no tengo dinero, que un carro alquilado, que una casa alquilada. Lo que tú quieras, pero ahí no. ¿Tú me entiendes? Y tú sabiendo que tú sabes de producción y de editar y tú estás escuchando el audio y hablando con una muchacha que no sé ni quién es porque ponemos un pedacito mío. Y tú sabiendo que ellos te lo dicen porque tú y yo somos productores de lo que hay delante y detrás de la televisión. Tú te prestas para eso. Entonces tú no eres amigo de nadie. Entonces oye lo que te voy a decir. Santiago Matías. Tú lo quitas. Y si no lo quitas y no me busca al tipo que fue a grabar ahí contigo, coge este video ahora mismo y ve a la fiscalía. Ve a la fiscalía. Tú me conoces yo soy extremista. Bien bueno, bien relajado. Bien chévere. Tú lo sabes, un amor. Y del otro lado, una desgracia. ¿Oíste? Y cógelo y llama a todos tus abogados. Y ve a la fiscalía ahora mismo. Y ve a ponerme una querella. Ve a ponerla ahora mismo. Que tú sabes que aquí no funciona. De que déjame poner una demanda a Santiago. Al canal de YouTube a los Foques. Y soy amigo tuyo. No soy enemigo tuyo. Te quiero mucho. Y tú lo sabes. Te quiero muchísimo y tú lo sabes. Ve a poner ahora mismo una querella a la fiscalía. Y ve y lleva este video. Y dije, que Cristian dijo... Que donde me vea, él y yo vamos a tener problemas. Con toda la seguridad que tú tengas. Yo no, yo no uso pistola, yo no tengo pistola. Yo no uso pistola, no tengo, no tengo. Tú me has visto, no ando con guaremate, ni ando con seguridad, ni ando con chofer, yo ando solo. Ya yo te vi. ¿Tú me entiendes? Te estaba llamando, te estaba llamando, está ocupado, grabando. Ya sabes. Dale. Te doy una hora, por favor o sea, si porque conocía, ya que no coge presión no sé de nada. nadie tuve que llegar yo aquí y dástela para darle un stop mi amor, porque tú no puedes seguir así un stop. señores para lo que usted vea cómo anda este país en redes ahí está desmintiendo que fue una, una presión que el frafra le hizo ahí a, al maestro Cristian Casablanca pero, <risa> pero echaron para atrás de una vez ¿Eh? Echaron para atrás con el maestro. Mi maestro, mi maestro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Cristian Casablanca le metió la para, como dicen, urbanamente hablando, y tuvieron que ir, los frafra, a echarse para atrás. Yo veo eso muy bien de parte de Cristian Casablanca, que se dé a respetar con las con la personas que le gustan... Eh, está hablando, sin, hablando cosas que no son ciertas en los medios de comunicación. Eso debe, así que debe suceder. Cristian también se pasó con la vuelta de, de, de estar denigrando a la mujer. La mujer no se habla ni por bien ni por mal. Usted callado con una mujer. No esté usted emitiendo juicio ni, ni diciéndole cosas así. Mal por Cristian también, que es nuestro amigo, Cristian Casablanca. Y los frafra que llevó Santiago Matías a su programa, eh, a los foques radio show. Señor, eso es así, eso es... ese No, sequilla, el maestro, el maestro, ella aguanta muchas galletas sí, pero es sequilla. El eh, sequilla aguanta mucha galleta, pero le dan su...